Vamos a darle la bienvenida a Santiago Covelli, él es director general de Techo Tucumán. Ellos están llevando adelante una convocatoria a jóvenes a participar de la ONG Bien. y además hay que tener en cuenta que se viene la colecta anual. Para tener más información, Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien y muy contentos de poder tener estos minutitos con vos y, y en el medio de, de todo lo mm. que pasa, ¿no? Parar un cachito, hablar de la solidaridad, hablar de la empatía, que son valores fundamentales en techo. Sí, muy importante que hablemos eso, que tengamos en cuenta la cantidad de jóvenes que hay en Tucumán ahí queriendo movilizarse siempre por alguna problemática, por alguna causa. Eh, yo lo que vengo es con una convocatoria, con una invitación ahí a, a sumarse. Eh, antes que nada, para quienes no conocen, de hecho, eh, bueno, somos una organización social acá de presente no solo en Tucumán, sino a lo largo de Argentina y de América Latina. Estamos trabajando acá en Argentina pues ya 20 años. Este año estamos cumpliendo 20 años de trabajo en los barrios populares de Argentina. Eh, lo que buscamos es junto con jóvenes tucumanos en este caso, y los vecinos y vecinas de los diferentes barrios populares de acá de Tucumán, eh, ejecutaron diferentes proyectos de vivienda y hábitat eh, para superar la situación de pobreza que están viviendo estas familias. Y este año lo que tenemos, al igual que cada año, ahora en mayo, el 5, 6 y 7 de mayo, es la colecta anual, que ya lleva también más de 10 años llevándose a cabo en Argentina, que tiene tres objetivos principales, que hay que visibilizar esta situación de pobreza que se vive en los diferentes barrios populares del país, sumar voluntaria a movilizar, por eso que le decía, los jóvenes eh, siempre están buscando algún espacio de movilización, de, de, de, de expresión, y también como tercer pata de la colecta la recaudación para seguir ejecutando más proyectos, para poder construir más viviendas de emergencia. Mm. ¿Y cómo, cómo hay que formar parte para aquellos que nos estén escuchando, aquellos jóvenes que siempre tienen ganas de hacer? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Dónde, ¿Dónde me anoto? ¿Dónde los visito? Es muy fácil, van a entrar a la página colecta.techo.org.ar y ahí van a encontrar todos los diferentes lugares en Tucumán en los cuales eh, se pueden sumar a, a la colecta. Vamos a estar los tres días en diferentes puntos de, de la ciudad, y de, de San Miguel y de Sierra Vamos a estar en el Cristo de Sierra Buena, en el y en la Avenida Perón, Acá en San Miguel, vamos a estar en la Plaza Alberga y la San Martín, en las gemelas, ahí las UTS, eh, en la Plaza Belgrano. Vamos a estar en, en diferentes partes de. San Miguel y de buena, en diferentes horarios, todo eso está aclarado en la página. Cada uno puede anotarse en el horario que le convenga, el día que le convenga, puede viernes y domingo, puede solamente el sábado. Cada uno se suma de acuerdo al tiempo que disponga. Que claro, claro, es, es lo vas acomodando, digamos. Claro, exactamente. Eh, si no me equivoco, son alrededor de 13 puntos distintos que van a estar abiertos, algunos viernes a la tarde, otros sábados a la mañana, sábado a la tarde o domingo a la tarde. Eh, y ante cualquier duda, si no, porque estoy diciendo un montón de cosas, estoy hablando muy rápido, capaz no se me entendió. Tenemos un Instagram ahí ¿no? donde pueden ingresar, que es arroba comunidad hecho y abajo donde si van al, a la biografía, van a encontrar un link donde está este mismo, esta misma invitación a la colecta. Eh, y a van a encontrar unas cositas más. Primero que nada, botón que dice eh, asociate nosotros invitamos a la gente que sea socia de techo, que pone mensualmente para que podamos eh, llegar a, a más barrios, a más comunidades y con más proyectos eh, y después diferentes botones porque quizás me encuentro con que este fin se me complicó un montón porque el lunes tengo que rendir algún parcial de la facultad o justo tuve que viajar van vale, a encontrar tres botones distintos donde pueden hacer una donación única también en caso de que no puedan sumarse a la colecta eh, presencialmente eh, así que está abierto para que puedan cada uno sumarse de la manera que pueda y que ante cualquier duda por este Instagram nos pueden hablar siempre va a haber alguien para contestar. Perfecto, ahí estamos ingresando nosotros sí. también, estamos ahí chusmeando los posteos que tienen, obviamente la parte de, de esa juventud está más que presente, hay mucha garra sí. ahí. Sí, sí, tenemos un equipo que se caracteriza por ser bastante joven, la verdad, para eh, colecta se, se lleva a cabo con un equipo específicamente que, para organizar la colecta, un equipo que va desde los 18, 19, 20 años, todos con total responsabilidad y con total garra y todo lo que tienen que tener. Eh, así que me pone muy contento que la juventud tucumana esté para sumarse para siempre. Santiago, ¿qué balance pueden hacer en, en base a la situación que estamos atravesando? Quizás. La, las comparaciones sabemos que no son buenas, pero teniendo en cuenta lo que fue el 2022, ¿qué es lo que ustedes pueden palpar ahí en la calle? Yo como te digo, eh, la situación, sí, a veces uno dice, la situación está peor, la situación está más complicada. Como te digo, eh, nosotros estamos trabajando. Y no. uh -huh. Los argentinos siguen apoyándonos, los argentinos, la, los jóvenes, siguen sumando su tiempo y a, a buscar soluciones a estas diferentes problemáticas. Nos seguimos involucrando, las problemáticas nos siguen incomodando, nos sigue molestando, eh, más allá de, de cómo avanza. Eh, mi balance es que sí, está, está complicada la situación, obviamente, es un año muy especial. Eh... Pero lo, lo que te puedo comentar en base a la colecta es que justamente para sumarte a esto, nosotros estamos saliendo con un lema especial este año a las calles eh, en la colecta, que es construyendo ciudades. Uh -huh. Hagamos esto porque eh, en particular este año o sí, este último tiempo estamos viendo que las ciudades se encuentran en cierta manera fragmentadas estamos viendo que no todas las personas pueden acceder a los derechos de la misma manera, al derecho a la vivienda, a la vivienda, de la misma manera, eh, hay una falta de integración de las ciudades, entonces estamos con esta denuncia específicamente. Eh. Bien. ¿Y con qué se encuentran ustedes? Porque ustedes tienen un, un termómetro de la realidad muy diferente por la que tienen la mayoría de las personas, porque son ustedes los que van viendo quiénes son los que necesitan un techo tienen un, sí. un, un, la verdad una realidad ahí palpable. ¿Cómo lo ves, Santiago? ¿Qué sentís que, que falta para esos lugares, para además de un techo, mejorarles? Porque hay todo un sistema que falta, ¿no? La verdad que es mucho más complejo que simplemente un techo. Nosotros somos la organización techo porque ese es nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra marca, pero eh, la verdad que sí es mucho más complejo. Hoy por hoy en Tucumán hay más de 290 barrios populares eh, un número que sigue creciendo, eh, tenemos más de mil familias viviendo eh, en situación de pobreza en esos barrios populares. Eh, no solamente es un tema de, de tener un techo, sino también de poder acceder al agua potable eh, para poder beber, para poder utilizarme, eh, poder acceder a una red local eh, segura que me permita que mi ambiente también sea eh, seguro y no me, no me enferme. Eh, poder tener calles eh, accesibles para que el día de lluvia yo pueda salir a trabajar, para que los chicos del día de lluvia puedan salir al colegio. Eh, es una red mucho más eh, de problemas, mucho más eh, complejo que, que simplemente un techo como decimos. Uh -huh. Sí, bueno, ahí tiene sí. ustedes ese parámetro no de la realidad cuando vas a una casa van por, van por reconstruirle un lugar, una vivienda eh, para que puedan tener un, una vida más digna y te encontrás como vos marcas muy bien, ¿no? La falta de agua, la falta de cloaca, electricidad, seguridad. Aparecen un montón de cuestiones eh, que es ahí donde el Estado eh, brilla por su ausencia, ¿no? Sí, lo que nosotros queremos remarcar siempre es que siendo una organización social, bueno, básicamente formada por miembros de la sociedad, por cualquier persona que, que esté interesada, lo que queremos remarcar siempre es que nosotros como parte de la sociedad, también podemos ser parte de la solución, no tenemos que quedarnos simplemente con observar el problema, sino que tenemos toda la capacidad para ser parte de la solución también, de involucrarnos y aportar esa solución, cada uno tiene conocimientos, experiencias o simplemente tiempo para aportar a esa solución. Santiago, antes de agradecerte el, el momento de, de la entrevista y poder charlar con vos, quisiéramos que repitas una vez más lo que son las redes de Techo Tucumán, cómo hacemos para colaborar y cómo nos, cuáles son los días clave, en caso de que me pueda acercar y, y dónde puedo ir chequeando los puntos, para sumar también no solo lo económico, sino también mis manos, mi fuerza de voluntad para el labor que vienen desarrollando. Perfecto, repito entonces, este viernes 5, sábado 6 y domingo 7, colecta anual de techo. Vamos a estar en Yerba Buena y en San Miguel. Me puedo anotar en la página que es colecta.techo.org.ar o simplemente también si hubiera colecta techo va a aparecer ahí fácilmente. Me puedo anotar el viernes a la tarde sábado de la mañana, sábado de la tarde o domingo a la tarde, cualquiera de a esos cuatro puntos eh, momentos, perdón, si quiero ir a los cuatro voy a los cuatro, si puedo uno solo o uno solo. y si tengo cualquier duda entro a arroba comunidad, techo tucumal en Instagram, y ahí van a encontrar todas las respuestas que quieran eh, que me necesiten y nos pueden hablar en cualquier momento que trae una llamada para Santiago, te agradecemos la comunicación con LB7 eh, te mandamos un abrazo Muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, Santiago Covelli, director general de Techo Tucumán, planteándonos, uh -huh. llevándonos también eh, a esta convocatoria, a esta iniciativa que se va a estar llevando adelante en los próximos días y la posibilidad también de aportar, de ayudar a través de las redes, a través de las distintas páginas. Colaborar, uno, no sí. solo económicamente, sino que no, también. Me puedo sumar con, en persona. Con, como persona, es decir, bueno, che puedo dar una manito, eh, puedo sumarme. Eh, muchos jóvenes eh, que a veces están buscando una alternativa, además de lo político uh -huh. eh, De querer hacer eh, algo por, por el otro, ayudar a la comunidad que La comunidad en la que vivo quiero que crezca, que sea mejor